Vamos a darle gracias al Señor porque nos alimenta con Él mismo. Y al comenzar nuestra Eucaristía, con confianza, pidamos al Señor perdón. Tú que nos haces con tu cuerpo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que alegra nuestra vida con el vino de tu sangre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que, tú que nos invitas a comulgar siempre contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en, y en la tierra, tierra paz, paz a, los a los hombres que ama al el Señor. Señor. Por tu inmensa Por tu gloria, gloria, te, te alabamos, te, te, bendecimos, bendecimos, te bendecimos, te adoramos, adoramos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 Tú que estás Está sentado, sentado a, la a la derecha del Padre, Padre ten, ten piedad, piedad de nosotros, de nosotros porque, porque solo tú, tú eres Santo, Santo solo, solo tú Señor, Señor solo, solo tu Altísimo, Altísimo Jesucristo, Cristo, con el Espíritu Santo, en la, la gloria de Dios gloria Padre. Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión, concédenos, veneral, de tal manera, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo, Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo que entregó a sus enemigos en sus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres, Tú eres sacerdote, sacerdote para, siempre para siempre a la manera, manera de, de Melquisedec. Pies. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras yo pongo a tus enemigos con estrado de tus pies. Tú eres, Tú eres sacerdote, sacerdote para, para siempre, siempre a, a la manera, manera de, de Melquisedec. Melquisedec. El Señor extenderá el poder de tu cetro. Domina desde Sion en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote, sacerdote para siempre a la manera, manera de, de Melquisedec. Melquisedec. Tú eres príncipe desde tu nacimiento con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote, sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres, Tú eres sacerdote, sacerdote para siempre, siempre a la manera de Melquisedec. de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta, esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.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 de la misma, la misma naturaleza, naturaleza del Padre, Padre, por quien todo fue, fue hecho, hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó salvación del, cielo, del cielo. Y por obra del Espíritu, Santo, del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre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 Espero, Espero la, resurrección la resurrección de los muertos, de los muertos y, y, la y la vida del vida mundo del futuro. futuro. Amén. Es en hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de el tus manos, manos este es sacrificio, sacrificio para la alabanza y de gloria de, de su nombre, nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos,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 Él mismo, mientras comía con los apóstoles la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados por una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. También nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo.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 porque esto es mi Cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él.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 Padre, Padre nuestro que estás, estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, sea tu nombre venga a nosotros tu, reino, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el, como el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, cada día. perdónanos Perdón, nuestras, nuestras, nuestras ofensas, defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que ofenden no nos, nos dejes caer en la, la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días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 Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza sola Sopla Señor en mi oído Sopla fuerte arranca el miedo Pues sin ti me hallo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla, Señor, y hazte viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo, solo y bautízame en tu brisa sopla Renovame en tu sonrisa sola. Sopla Señor tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obre en todo momento, sopla Señor y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.